red, <coughs> red Buena, cabro, aquí estamos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Estás seguro? Obviamente, estoy no seguro. Totalmente no, segura ¿Ah? España. Oh, Qué falta emoción. Red rose is Hola, cabro. que se pone ahí. Ya, buena. Hola, cabro. Estamos aquí. Ya, perdón. Aquí tenemos okay. Cállate. Da en el festival de viña Oh, mira. Victorino invitado al festival de viñas confirmado. Bueno, cabros, hoy día vamos a morir ¿Qué vamos a abrir día? <risa> Cuando pase la cámara por arriba viene el guan con cabeza. ¡Ay! Eso ahí no está. soy yo porque no voy a estar ahí. Voy a estar barriendo. Exactamente. Afuera. Ya, bueno, hoy día vamos a morir, ¿Qué vamos a morir hoy día? Adivina, uh, una caja de zapatos. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. La gente va, va a dejar de ver. Una caja de zapatos. De nuevas, nuevas zapatillas M y L. <ríe> Nuevos productos, zapatillas M -Y L. Ya, vamos a abrir una lootbox. ¿En serio? Pues, no. Chao. Vamos a hacer una review de esa alpaca. Vamos a ver la alpaca, mira. Alpaca review. Una alpaca alpina. Exactamente, que Una calceta muy buena. Pero una alpaca. como no, una moneda. No, <ríe> lo queremos por lo que es alpaca. No por mira, la aquí la está pina. el modelo. Alpaca. alpaca. No, cara, si vamos, yo, vamos a abrir la lootbox. Ya. Eh, hay que mostrar que está cerrado, no lo hemos abierto. Sí. Tiene un sticker ahí. Esto que... no se ve. Tiene Bájalo? un sticker. Bájalo. Ahí tiene un sticker. Ahí, ahí tiene el ah, sticker. Tenemos esto. Así que estamos oh, bien. bien. O sea, Pensamos, no sabemos qué hay. Ahí? O sea, ya, espérate, antes de empezar. ¿Qué, qué, ¿Qué, hay ¿Qué hay en la caja? ¿Qué hay en la caja? Exactamente. ¿Qué, qué hay en cartas? Ya, pero. <risa> <risa> ya, si bien las probamos. Pero, pero, ¿qué más? ¿Viene Playmat? <risa> ¿Viene Portamazo? No, no sé si viene un Playmat, pero viene una caja con cartas. Ya. No sé qué tipo de caja. Ya. Con caja. ya, Martín caja, no, no, no, no. Martín, ¿tú y que te...? He, yo he hecho un display y voy a seguir con mi... Yeah. Con mi pensamiento Juega la porque... más, ¿de qué edición? ¿De qué edición? Juega de la más Pues el Kemet, el clave gótico o Dharma Creo que hay que ser una mm, de Dharma um, um, um, Juega de la más Kemet Ya, ya Kemet. Kemet Yo digo que o sea, pues, va a salir un secreto del parón Y yo digo que hay un... un, un... Porque yeah. nadie quiere playmat yeah. y tenemos mala suerte. <risa> <risa> <risa> ¿Estáis grabando como lo abrió o sí, no? Y no se ve ni por hombro, <risa> <risa> <risa> uh. eh, Martín, ¿puedes sacar la llave una, una llave o una así? A la izquierda, pues tenía que hacer la carta y no puedo. Permiso. Tu, tu, tu, tu, tu. Después el rol va a editar todo esto y va a mostrar como si lo hubiese abierto a la primera. Ni <risa> <risa> <risa> Ya. ¿Está grabando? Sí, sí, sí, sí, perfecto, está perfecto, perfecto. sí, sí. Ver, ¿Ustedes suban yo? Mira Aquí ¡Oh! hay una caja, no hay playmate hay que ver, hay que buscar Uh, viene un maloquio, ese es mío Hay <ríe> que buscar porque vienen códigos de y en online, entonces no podemos mostrarlo Saca la cámara primero entonces para no mostrarlo Gracias Yo lo voy a usar ¿Pero da lo mismo? ¿Aquí? No, no es un maloquio No, pues si sí. nos roban el código, pues bueno Ahí está, ese, ese ya, sí. el así como. Miren, mira, mira, logro. El código es de esos que suman así. Estoy un trumo ahí, cambio la figura. No sé si se puede apreciar en cámara. Pero se aprecia eh, Ya, ¿Quién nos vino. Nos sí, vamos sí. a tomar un portamazo de legado gótico. ¿Pero se ve la caja ahí? Sí. Nos vino un pack de oscuridad de legado gótico. Protectores de mitos y leyendas. Y artas emocionales y artas. Creo que hartas... Todo un poco en los sobres Si sí. estoy pasando los sobres ¿no? Por estoy para no estoy sobres Si ¿Sí? Uy veo estas cartas que me, me están gustando ahí los ¿eh? ¿Se te, ¿Te llevaste uno? ¿No? no Ya Entonces nos salieron Uno, dos, tres Cuatro Oye, ¿dónde está mi empato? seis no viene <risa> no, se Ya Aquí Vienen Vienen 6 sobres de quimete. Y vienen 6 sobres de legado gótico. Esto viene con 10 sobres de legado gótico también. Los contaré. Lo haré en el truco. Oye... Eh, Ahí están las está la promociones. Hay... Pero empieza a contar cuánto vale esto o lo... no? Ni... son 6 sobres son 9 lucas. 1500 por 6. 6 9 lucas. 9 lucas. 9 lucas. 7, 8, 8, 4, 5, 6. 9 lucas. Esto está a 10 en Santiago y a 15 en Regiones. Se lo podía encontrar a 8 en. Entonces, a mitad 19, vamos bueno, a 29. De ¿Esta? Como 2, 3 lucas. 3 lucas, 3 lucas. 3 lucas. 3, 3, Sacamos a todos los hecho a ver y las promocionales. promocionales. No las contamos. No, no. no. no. Leguín Siniestro. Ay, ah, a él tampoco le pide. X Balam. Esta cotizada. ¿Viste que les... El hipogrifo sacro. El Cotumodo. Un maloquio. Un olvido. Un Ticales, se lo tengo muy veces. ¿sí? Un Chango, sacamos las dos. Un Ojo de Valor. Un Jibir, que Coyo de Bendito. Glaston Burritor Agua Bendita. Un Hércules. Un Nostradamus. Y la que viene siempre a ah, me no, falta de más. No, ah, mira, el esta es la, la... ¿No tiene texto No, es teclas. Y esta la he harto. Y la asegurada del pack, o sea, del lookbox es invocar tormenta. Así que yo creo que aquí las más caritas son. Esta creo que la está viendo como a lucas de Murario ¿Sin, ¿Sin texto? Como... sí También está como tres lucas Esto está en Eso es una dos lucas de la bendita Eso también Marekajampan es un... Esto... Antes era cotizada la... Esta... No, ya, esto sirve para nada Este... <risa> no voy a decir nada por esta carta <risa> Olvido Tres lucas son cuatro lucas Esto también Marekajampan es un... Esto es Sabroson Sabroson Y Gifbalam Es qué no puedes decir nada de esta carta porque sale, la han grabado en todos los packs que salió de... Mm. Te sale hasta en la sopa Exactamente Me quiere enfocar esta Más lejos Más lejos Leela. weón. No? Ya está bien Y ya ni qué ni esto Buenas promo, ¿eh? así no sé cómo... Cuéntale esto para ver cómo nos vamos a dividir esta bústula Y tú ya sabes lo que sale de los sobres Sí Y vamos a abrir esta cosa. Te quiero muy también? Sí sé sí. 16 cartas, menos una que es la que viene siempre, 15 15 promocionales 15 promocionales, más la Y 6, 6 dividido 3, no bueno, alcanza Ahora A ver, aquí tenemos íntimo, es... uh, uh, uh, dos Vendieron 2 promocionales en el pack pero son los mismos. ¿no? Sí, pero son los que me salen. Recomiénseme. 1, vale. 4, 5, 6. Ahí tienen 8, 9, 10. Ahí son 18. Sí, 18 18. 18. Esta cosa. Oh, Uy, siempre está guisima. El coaster poster. El poster yes. y yes. los contables. Yes. O sea, ¿qué sacamos? 8, 16 sobres. No, 16. 12. 10, 12. 16. A ah, ver, ¿por, ¿por qué no es más 12 más 10? No se... 24 4. Veintidós 22. ¿22? ¿Dónde sacó? Veintidós ¿no? o sea, También viene aquí dos no? no, Viene por, el 22. Corta más Sí, ya Ahora vamos a cortar el video Para después abrir los paquetes. Exactamente <risa> Ya Bueno, entonces Nos dividimos los porque pues Los compramos los tres Después vamos a ir las cartas promocionales Esto lo está viendo Este es pila del lector, Esta Vila es mía Y esta es pila del Martín y este sobre que guacha, así que lo vamos a abrir al tiro para ver el... sí. qué trae. No, para final, abrir. Por... Sí, puedo al final. El de consuelo. Si sí, sí. sale pura basofia. Es que por eso yo creo no, que me... No, no, es que abrirlo. Aquí viene, al final, es que es que puede que se cargado. Y el que. Y al final el que tuvo mala suerte, tiene suerte. También, pero si yo también sería en el principio la no, misma gusto. No, sí, pues lo mismo. Porque imagínate. No, imagínate. No, imagínate. Sale una legendaria acá. Se termina el video. Sí, pues. Sale una legendaria acá. Tenemos que leer todos los sobres. Para ver quién se queda con la legendaria No entiendo ¿sabes? Ya, vamos a abrir los teléfonos primero ¿No? Mi provisiente ¿Sí? intelectual no va para tanto con Problemas difíciles, soluciones sencillas El mío Soluciones muy sencillas, el Ya, vamos a abrir los teléfonos ¿Te mi pila? Sí Dije que lo voy a abrir yo ¿Pero pídeme mi pila? Sí no? te pide tu pila vos. ¿Tú estás egresando? Ya Me siento ultrajado pirámide escaronada, una carta terrible prohibida no, no pirámide escaronada o primero ave mantolis. toma esto toma tu basura la ahí para ver qué hemos sacado después la basulita negra segundo sorte de no y no kino kino, y hino me viste cara del grupo terrorista me metí el sí, también no, ¡No me salió el chiste químico, weón! ¡No soy químico! <ríe> y... ¡Uh! ¡Actorio no! ¡No veo, weón! ¡Venga de... real! ¡Venganza de luz! No. ¿No fugaste, auto? ¿Ponemos un celular mejor? No, déjame ir. ¿Por qué no estoy fugando ahora? No, lo no tenía no tení zoom, weón. ¿No? No, no sé. Ya, pero venganza de luz. Saben lo que hacen, así que... Yo no sé. ¿Puedo Sí, exos sí. y la solita. No tengo aliado con inicial No. Puta, güey. ¿Me, me gusta esta carta, Se la voy a cambiar sin hacer algo. Vamos aquí sobre más normales. Toma. Toma, <risa> tú Sofía. Bullán, Terraña, Muy 3. No, no pasó. Teco, Dine Clarenza. Esto no juega alrededor. Y. Mira esto. <risa> dos 2x2. Dos. No me sirve esta. Puedes cambiar, esto un arma indestructible, pues entonces gira, puedes poder un oro para portar este arma a los de control Entonces elegir una vez por turno, puedes traer la primera carta, tomar su castillo Para intercambiar el control del aliado portador con el aliado oponente objetivo Pero Te puedes robar aliado ¿Pero se lleva el arma al aliado que cambia? Sí ¿Entonces puede hacer lo mismo? Sí por arriba y abajo con el aliado No me sirve ninguna de verdad La podemos cambiar esta, la podemos cambiar y shinigami no me sirve tampoco no espera tú tampoco me sirve una mierda sobre por! no espera tú cartas lobos y rama bestia esto tengo miedo con mi, con mi sobre <risa> hermano no me sirve no <risa> pero ya hay tres sobres acá todas las justas pero es como el rey midas pero cuando las weá en oro cuando las toca pero no puede comer oro a menos que a menos que se vaya oh. Araña, Lodu, Teco, Munidiris, Timariotz, Pipinera, Escarlatán. No me sirve tampoco. El Luzman. Y. Oh, unirte. No Ahorita, ¿por qué? ¿Por qué te he tirado mala onda? Ah, decir Héctor No, pues. Tienes que hacer otro mazo, te no. tienes que buscar una, una cosa más rentable. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué más rentable? No sé, no. Por ilusión. El menos rentable que te la no tengo. Te las cambio todas, te, la <risa> te la regalo toda. Te la regalo todas. Te la regalo. Gracias. Tengo un mazo ahí botado, ilusión. Mortaja sangrienta. Y. Oh, no, sí. ah, ah, ah, ah. Está bien, pero se sacó harto ya. ¿Tú, tú, tú? Puca, Eren, AKGT. De... Es... Mira Héctor! Oro feminina escarlata! Y. Eh. Uy. Ah. Ya, esto sí, se las puedo cambiar. Y esas fueron. No y esas fueron. Eso, nada. Esas fueron las cartas de Héctor que sacó. Nada. Sacó. Nada. Si sacaste, sacaste dos mega reales 3 mega reales, perdón Nada 3 mega reales estas cartas buenas Me quedo con las cartas que tengo. A... Se las puedo cambiar, se las puedo cambiar estas cartas Me quedo con el torco island ¿sí? Ya voy a abrir la de Martín ahora ¿Por qué es la mía Quieres con la mía brucha Acuérame que 3 minutos Cuando dices apúrate, es, tienes que apurar 1, 2, 3, ficha no, no, no, no. ultra real. Esto es ultra real. ¿Qué me de ultra real? Y un Intel. Ya tengo. ¿Qué? Nada, no, por ahora. ¿Qué? Me mandó un Martín. Bueno, mira. Un mono, Babi, Annie, Hero, Oro, Heikane, Haka. Mira. ¿Teníais que poner el mazo directo. Bueno directo ya tenía el mazo ya... que borraba el Ya, vamos a partir con el león agótico Se caído el sol. No, no, no tenemos. va Todavía no salió nada Martín, todavía no salió nada Nada en los patos en la laguna Marta Caín Oro es se toca. ¿Te están saliendo puras cartas para ti, Raúl? cabrón de o sea, después me, a comprar, me compone el otro, porque después le de puedo cambiar las cartas incluso le de puedo cambiar las cartas, las cartas profesionales que vengan ahí que no me sirvan ocho maloquios y no lo va a cambiar ninguno por cagón <risa> para todos los mazos oro, ahora otra bueno, Tamara de y otro oro Ah. Martín... oh mira, toma santa diestra bueno, bueno ahora ahí. Quedamos un minuto y medio de tres horas ¿podemos hacerlo? Sí podemos Uh, un dragoncito y una arma. La misma, weón. La misma, exactamente. Todo, Martín. Teníamos solo la misma. Por qué no te fuiste con las manos tan vacías. Yo quería que me salió una legendaria. Nunca me salió una legendaria. A mí te, se... Sí, usted sí. pero lo único que no. Mira, salió un ultorral. Bueno Martín. Catedral, Palector y damper. Ya Dampier. tengo el 3. ¿Qué? Dan Guerrero 3-4. No es Errante, Retador, Furia. Entonces, si ¿sí? es de y todos los aliados que son de luz, Raza Guerrero y de Raza Dragón, tu ponente de tantas cartas como tenga Aliado Retador Objetivo. Con esta ya se declaró atacante hasta dos aliados luz, pues de Raza Guerrero y Dragón Objetivo son instrucciones de la pasión ¿Y se Interactúa con Aliado la salud Dragón y Guerrero, güey. No, de Salud también. Sí, vos, por eso. Luz, Dragón, Guerrero y Retador. ¿Qué más querís? ¿Qué más querís? Todo. Y último sobre de martín, legendario, puso al lado, no ah. un guerrero, dos, tres y un oro. No, no. No, no. ¿Pero dónde salió yeah. una ultra real? Una ultra real, exactamente. 3 sí, pp reales, yo, ya ahí se sale una ficha. Ya, ocho segundos, vamos a hacer va cambio de... de. Ya, esta última partida va a ver los soles que me llegan a mí. Como recuento, Electro sacó 3 mega reales. El Martín sacó una mega real y una ultra real. Y yo voy a sacar. ¿Sacó dos mega reales? No, una. ¿Una? Una. una y una ultra real. ¿Sí? Y vamos a ver. ¿Qué me sale a mí? ¿Qué ves? ¿Un oro primero? Oro ah, y, verdad, y Alma P. 22 Fairy. ¿Este es peruano? Sí, este sí. es el mismo <risa> chiste, <risa> weón. Y no lo he visto al cuente? Original. la <risa> <risa> de Sí, en el mismo chiste ¿pom? Bueno. ¿Este es po' que bueno. ¿De este chiste es un Sí. Gracias. sé. Siguiente sobre. Fío Finge... ¿Le abro la próxima la... Estoy grabando, ¿sí? Está al constructor. Eterno 2.4. Gracias, señor. Está A ver, a gótico. Oye, sí. está cargado, ¿no? No. ¡Tú! ¡Pum! ¡Pum! Pum y un oro ¿no dijiste? ¿cómo se llamaba la carta? demonio vexatur Demonio hemos visto acá de la gracias el John Bon Jovi, el perrito el mono el halcón de hielo la hija de chacal y no te decía mal por de aquí en adelante que salgan puros rosas de hielo puros rosas <ríe> es verdad <ríe> Tienen que tener, tienen que gracias que no me salió un sobre eh, muerto, güey. Eh? Ah. Esto, Chiu, Llana, Kuko, Llana Mostaza, Grey Somali, un invierno casi, casi, casi, casi. viene, viene, y otro oro. O oh, esta se fue. Ya les dije, ¡uh! Oh, me senté a diestra. ¡Uh! Ah, oh, perdón, no sé qué pasó, no sé cómo se salió. <ríe> Uf, yo yeah, Joseph Caro, Kern, Chiu, árbol... Esclepto una calavera que está y una calavera Creo que el sobre. ¿Ese es el último sobre que hay. Sí. Es sobre el viento. ¿Por qué? Aquí te viene la legendaria. Ya. Vengasi, una araña, Buroni, el Guaquita otro halcón, Malaquín Mortaja sangrienta y. Uh -huh, un Yadachi. Luz, Furia, Julia, no una pueblo nada un más adicional, se gilia. Hacen algo. Muere está todo Entonces, ¿cómo corresponde? El Robin se lleva... El, el sobrecito Que viene del legendario Que viene, viene del legendario Vaya... Crucificado en pelota al patio. El roce de hielo <risa> Ya Rápido, rápido, rápido, no. rápido la gente que ¿Para quiere ver el roce de, de hielo su Oh... Una de sobre Un zonkui, mira Y... Sunguku Era la Listo. mierda sobre, ¿no? Te dije, yo dije ¿Salieron ganando ustedes tanto que lloraron? <risa> me gusta llorar, pues... Mm, y... Ya, entonces... <risa> yo saqué una mega real, me sacó la ultra real, y una mega real, <risa> y sacó tres. Mega real. mega real. Tiene la casa para tu, Así que eso fue el loot box. Bravo. ¿Es una buena cosa, cosa de comprar de tres? No sé. ¿Es una buena fruta de comprar? Ahora sí. Ahora creo que sí. Ahora creo que está bastante... Bonito Comprarse un La emoción Sale, Saca de adentro tu deseo ludópata De apostar De a apostar o sea aquí Nos va a salir sí. o sea es, es, es, recién decíamos es Inception de De cosas de desconocidas cosas. Voy a abrir. Compras una cosa para hacer cosas desconocidas Espera y que te más. salgan no. Tres maloquios Tres karmas eh, Tres Las cartas que necesitas Y te salen puros sobres sí. Como el del Raúl Sí <risa> Y te salen puros rosas de hielo y un cherub. Un cherub, Aunque no venga el... un booting. <risa> Ahí nomás, si lo no creo que eso. Ah, ah, okay, vale. eh, eso sí, no nos salieron cartas que no servían, pero sale a, galan... a ganancia. Sí, sí sale a ganancia. Si sí, no he tenido en cuenta eso. Sí. <risa> ¿Alguien que se quiera comprarlo como empezar, recién, ¿sí? Puede a comprar ¿Sí? un loot box y va a quedar. Porque le van a alguna wea de esto, o esto, o un playmat. Y esta carta. Y esta carta, ¿cierto? ¿Cierto que chichi? Chichi, chichi. Ya, eso para los boxes. A la está profesional que no se olvide. Ahí está toda Mi mierda. Mi mierda, mi mierda. El director bailarín. Día del plátano. Día del plátano, chichi, Ya, nos vemos buscar a los internautas. Vamos a ver ahora los boxes. Raúl, saca del pene de la boca, por favor. No. No se puede decir pene en internet, ¿verdad? La sirve policía de YouTube me ha detenido. Pene, pene, pene. ¡Me desapareció! ¡Corre! ¡Demonetizado! Ni no me hagas de esta así que. Ya, no me cabrón, lo que chao La ciberpolicía de internet no puede venir a meter la. el. el. el.